Vamos a ver distintos ejemplos de palabras claves a buscar. Buscamos por un tema, por ejemplo, Stem Cell. Y como podemos ver obtenemos resultados en las dos colecciones, Research y Educación. Ahora, si nos interesa, podemos aplicar los filtros. Buscamos por una técnica de laboratorio o combinamos varias palabras claves, en este caso concreto varios instrumentales. Aplicamos filtros si lo necesitamos. En este caso, tecleamos en inglés los instrumentos de un experimento. Para finalizar buscamos un concepto en la enciclopedia de joven. Podemos ver también los vídeos que hay dentro de una colección concreta.